Y, y bueno, vamos a empezar con el, la segunda hora ya de este programa. Creo que estamos comunicadas, comunicados con una, en este caso, compañera de Alinta que está, está en otra provincia. Eh, está en Córdoba, en Cruz del Eje, allá en el norte de Córdoba. Ella se llama Sandra Ledesma, es coordinadora, está en, en, empezando a coordinar un nuevo programa que tiene la, eh, el INTA, que es la, el programa de la agricultura familiar. Eh, Sandra tiene vasta experiencia con trabajo con productores, con organizaciones como las que hablábamos recién. Con, recién hablamos con la gente de la Federación Nacional Campesina. Ella es licenciada en Sociología, tiene, eh, ha estudiado sobre agua tiene maestrías en el exterior. Bueno, un largo currículum que quizá no a Sandra le dé vergüenza contarlo, pero lo cuento yo. Sandra, ¿cómo estás? Y un gusto que estés eh, hablando con nosotros. Hola, ¿cómo están? Eh, un gusto escucharlo y también poder conversar con, con ustedes. Eh, Hoy aquí también, desde el Cruz del Eje, como vos bien decías, el norte de la provincia de Córdoba, eh, bueno, con, con características también muy del norte del país, ¿no? una zona de, del Gran Chaco, una partecita, una colita del Gran Chaco Exacto. sudamericano, Cruz Exacto. del Eje. Acá te, te saludamos Silvio Pérez, que es productor, aparte de, de comunicador eh, eh, popular, se podría decir, es productor de flores y Nazario Ramos, que es eh, productor artículos Así que hola, estoy compañía, rodeada, ¿cómo de... le va Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Muy bien, la verdad que se pasó. Nosotros, bueno, somos yo siempre digo que son, simplemente somos dos locos productores que nos sentamos a del micrófono y contamos nuestras realidades, pero nos, nos falta mucho para ser comunicador oficial. Pero hacemos lo posible. Sí, todos y todas somos comunicadores y comunicadoras. Yo también tengo aquí como una partecita eh, eh, de la comunicación popular. Es algo que me parece que, que, que tenemos todos. Los que tenemos algo para decir, algo para aportar, eh, tenemos que estar eh, compartiendo. Y estos espacios de la comunicación popular son los espacios para que pueda llegar la voz y la palabra que a veces no llega en los medios hegemónicos. Uh -huh. Sandra, bueno, contanos eh, en qué consiste eh, este programa nacional que está lanzando, que está empezando a implementar el INTA, el Programa Nacional de Agricultura Familiar. ¿Qué, qué es lo que está acordado? digamos qué, cómo, ¿Cómo empieza a avanzar este, este programa? Bueno, eh, eh, eh, les cuento... El Programa Nacional eh, para la Innovación, Fortalecimiento y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, así tiene un nombre largo, uh -huh. eh, fue creado el primero de septiembre del 2021 por el Consejo Directivo eh, del INTA, el Consejo Directivo Nacional de INTA, y eh, es un programa... Como todos los programas de INTA, de la estructura programática del INTA, tiene como finalidad la organización digamos y el potenciamiento a partir de una articulación con toda la estructura que tiene la institución para mejorar las capacidades y las competencias en torno a la agricultura también campesina e indígena que hay en el INTA. Eh, este programa viene digamos, fue creado a partir después del proceso de jerarquización que se hizo en la institución para que eh, el INTA pueda tomar digamos este el, el tema de una manera más articulada. Si bien, digamos, el INTA hace mucho tiempo que trabaja con la agricultura familiar campesina e indígena, con distin en distintas unidades, no digamos la creación del centro de investigación para la agricultura familiar, el CIPAS con sus institutos, son este, herramientas e instrumentos que el INTA tiene hace mucho tiempo, así como otros programas de intervención en el área de extensión, como Pro Huerta, Cambio Rural, pero no nos olvidemos de Minifundia, ya este, en, en los 90, que también trabajaba con la agricultura familiar campesina e indígena. El programa ahora es una, es un programa que viene, digamos, como les decía, a poder articular y organizar todas esas capacidades y competencias que en el INTA hay, ¿no? Y a partir de esta articulación, esta organización, también en, en articularnos con organismos, con programas, con organizaciones que en el territorio también vienen trabajando en torno a la agricultura familiar fundamentalmente por una una sola digamos una sol, un solo objetivo que es jerarquizar el sector la agricultura familiar campesina indígena como un actor clave en el sistema agroalimentario y agropecuario argentino en la producción de alimentos en el, en la generación de empleo agrícola y en el aporte a, a en los servicios ecosistémicos que tiene esto, eh, Sandra, o sea, traduciéndolo, llevándolo más a tierra, digamos, quiere decir que el INTA va a mejorar o debería mejorar eh, el, la comunicación, el, la, el trabajo productivo, el trabajo con las organizaciones del sector. Tra eh, o sea, ¿debería estar eh, llegando de alguna manera mejor el INTA hacia el, hacia el productor eh, familiar? ¿Debería, debería potenciar el trabajo ¿Mm? eh, digamos, este... No sé si, si, si claro. la palabra mejor sí, es, sí, digamos, la más adecuada, pero debería potenciar el trabajo que INCA ya viene haciendo en los distintos territorios, eh, eh, potenciar ese trabajo que viene haciendo con la agricultura familiar campesina indígena. Deberíamos potenciarla uh -huh. a partir de mejorar la articulación, de fortalecer los trabajos que se vienen haciendo, eh, trabajos técnicos, pero también trabajo la tecnología, yo soy socióloga, Germán, este, ustedes saben, no soy ingeniera agrónoma y desde mm -hmm. ahí, digamos, mi, mi expertise tiene que ver cómo vamos potenciando estas relaciones que hay con las organizaciones, con los sistemas productivos, potenciando el trabajo tecnológico duro, pero también el blando y el organizacional, ¿no? cómo mejoramos la comunicación, cómo establecemos proyectos de vinculación con las organizaciones para que la producción de la agricultura familiar campesina indígena escale, eh, para que los productos de la agricultura familiar campesina indígena estén en el mercado y se mantengan, este, para que eh, apoyar, acompañar todas las propuestas que las organizaciones de la agricultura familiar campesina indígena traigan, fundamentalmente en esta pelea desigual que a veces tienen con eh, el acceso y uso de los bienes comunes naturales o recursos naturales, ¿no? uh -huh, uh -huh. concretamente la tierra y el agua. Eh, nosotros tenemos una sesión civil donde contamos con el Grupo Cambio Rural, venimos coordinando y avanzando muy bien, hemos trabajado cuestiones de costos, variedades, eh, y hemos tenido... Algunas trabas, digamos, dentro del INTA mismo. Eh, por ejemplo, hace más de 10 años que está acá en la zona, la astromelia, una variedad de flor, que nosotros los pequeños productores empezamos a trabajar hace muy poco porque el acceso a la planta es muy difícil porque es en precio dólar y viene de Europa la planta siendo que el INTA tiene una variedad que es propia nuestra mejorada y no podemos los productores de agricultura familiar acceder a eso para coordinar ese tipo de trabajo que se ha, se ha realizado esto, ¿no? Uh -huh. Claro, totalmente, digamos, totalmente, seguramente eh, habría que fortalecer los vínculos con, con el Instituto de Floricultura, eh, para, digamos, para que puedan los productores y las productoras de la agricultura familiar acceder a ese insumo, ¿no? Porque nosotros como organización nunca pedimos que nos regalen las plantas ni nada de eso. Nosotros simplemente queremos poder comprar en peso, ya que estamos comercializando en peso. Y la verdad que creo que está hoy en día 17 dólares las plantas lo que eh, nos traen de afuera. Eh, y no, puede, no se puede multiplicar tampoco. Uh -huh. Claro, claro. Y sí, sí. Yo he visto Entiendo. la planta, lo, lo vemos, conocemos hasta el ingeniero que ha hecho la investigación, que uh -huh. hizo un cruce de la variedad nuestra acá del sur con la de Brasil, que uh -huh. viene muy bien en verano y que la que nosotros traemos de afuera en verano sale poco y nada. Uh -huh. eh, que nos ayudaría...? A muchísimos de poder subsistir en época de vaca flaca, decimos nosotros, donde no podemos sacar esas variedades. Eh... Claro, claro, totalmente. Bueno, ves, esa es una vacancia y es una... Lo, lo, esta conversación lo pongamos en términos de, de oportunidad. ¿no? Es decir, bueno, después eh, nos ponemos en contacto para ver cómo facilitamos la gestión para que esta para que este insumo pueda, llegar, pueda llegarles, ver que, cuáles son las dificultades, no si es que existen institucionales para que ustedes este, eh, las la puedan recibir y poderles trabar estas cosas. Bueno, ese es el objetivo, digamos, de este programa. Ir viendo cuáles son los caminos de gestión, y cómo facilitar estas esta, estas gestiones para que estas cosas no sucedan, ¿no? Eh, compañera, eh, este programa que usted está llevando adelante allá en Cruz del Eje, eh, tiene que ver... También con la reproducción de, de semillas, eh, con la comercialización, cuando usted dijo potenciar, eh, ¿suma todos esos temas? Claro, el programa, yo tengo, les, les explico eh, así brevemente, yo tengo eh, mi sede operativa, es Cruz del Eje, ¿no? pero la sede, digamos, funcional del programa es el país, es mm. un programa nacional, Sí, sí, por lo tanto, hay eh, que sí, cuenta de todas las realidades que hay en todo el país y de todos los, los caminos digamos que se pueden avanzar en la agricultura familiar campesina indígena. Y por supuesto, trabajar con eh, la comercialización, fundamentalmente, con el acceso a los mercados, pero también eh, con los caminos que tengan que ver para acceder a. Eh, a, a insumos, a, a me, para mejorar sus producciones para esto digamos para para para eso estamos no articulando con todas las capacidades que el INTA tiene a ver cómo les explico eh, es para que ustedes sepan que tienen que eh, para entrar digamos al INTA que es un organismo de muchísima complejidad que está en todo el país que hay muchísimos investigadores, que hay muchísimos desarrollos tecnológicos. A veces es muy difícil para las organizaciones y los productores y las productoras, digamos, saber a dónde están qué cosas y cómo acceder a determinadas a determinadas cuestiones. Bueno, en la agricultura familiar campesina indígena, desde el programa, la idea es facilitarles esto, esta, esta, estos vínculos. Uh, muy bien. No, porque nosotros acá, eh, en, en el cordón hortícola más grande del país y de, de Sudamérica, eh, tenemos muchos problemas. Eh, tenemos el INTA, por supuesto, yo formo parte también de... Claro, no, soy, el, no soy empleado del INTA, ¿no? pero eh, represento a, a los productores acá en el AMBA. Pero eh, acá, por ejemplo... O sea, hay mucha demanda de lo que sería, para la agroecología, lo que serían las semillas criollas, ¿viste? La, la reproducción sí. de semillas. Tenemos el INTA acá eh, un, en Gorina, que están haciendo, tratando de hacer algunas mejoras de, en tomate, sobre todo lo que es hortaliza de frutos, hace falta mucho como para para eh, hacer la transición a lo agroecológico. Ese tema sería sí. muy importante que, que se hiciera este, con el tema de la reproducción de semillas criollas y mejoramiento de todos los tomates que hay eh, en la zona de Cuyo, por ejemplo. Eh, sí. que hay muchas variedades de tomate que por lo general son más industrial que eh, de mercado. Sí, sí, sí. Eh, me parece que hay desarrollos que hay que empezar a, a darlos eh, a conocer, pero también lo, los caminos que vienen haciendo, por ejemplo, productores y productoras en catas de semillas, ¿no? Como a partir, digamos, de, este, de, esta, de estas líneas también se van fortaleciendo esas, esas semillas locales de adaptación, digamos, que vienen mucho mucho tiempo que están en el lugar y están perfectamente adaptadas. Nosotros aquí en en la zona del norte de Córdoba tenemos, a través de un proyecto que presentamos hace muchos años, 20 casas de semillas a donde los productores y las productoras están multiplicando esas, esas semillas locales. Y como usted dice, es, este, es muy alta la, la variedad, de, de tomates que, por ejemplo, en esta zona los productores y las productoras tienen. Lo que a veces eh, falta es eh, que esas semillas que son de excelente calidad tengan eh, la cantidad, digamos, este eh, adecuada para poder eh, compartirla, para poder eh, comercializarla. Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, tiene mucho que ver que lo que están trabajando más que todo la, la, la el inta es más que todo como para el pro huerta y para los pequeños productores como que no alcanza la, la, la lo, lo que producen en temas semillas sería ah pues puede ser puede ser usted me habla de lo, el secuadro la cooperativa secuadro de, de San Juan Sí, la, la cooperativa Fecoagro. Y también hay otro tema que eh, se trajo semillas de Fecoagro y eh, se vino, no sé si hubo error en, en el envío de semillas o qué, pero hay semillas o que no están adaptadas a la zona esta que no dieron resultado también, ¿viste? Hay muchos trabajos para hacer, me parece, desde el INTA en ese tema. Se plantó, sí, por ejemplo, sí. remolacha que eh, no vino, o sea que estaba, era para otro tipo de estación o para otro clima, y con el tema de los tomates pasó lo mismo. Claro, sí, sí, puede ser. Puede ser, la verdad es que no, no, eh, no conozco, digamos, qué ha sucedido, pero sería una, una buena línea para indagar con qué cuadro, qué es lo que es lo que, digamos, ha, ha sucedido con esto. Y en todo caso... Está no, no sé, está en todo caso, te decía que, que el, el programa que vos presidís también tiene mucho que hacer en, en lo que es, en el, el, este caso, la producción de Sevilla criolla, eh, y, en, y en los temas que, que fuiste mencionando. Yo te quiero llevar, mirá, hace un ratito habló acá con nosotros, en la primera hora del programa, Roberto Solano, quizás lo conozca, vos que es la, de la Federación Nacional Campesina, es el... El referente y él hablaba hacía mucho hincapié en, y creo que también vos lo mencionaste al, al principio de esta nota sobre el acceso a la tierra que eh, está un poco vedado sobre todo en, en esta zona mucho no mucho en esta zona de, de la sí. plata pero eh, no tanto quizá en el interior aunque también pero hay un trabajo importante también desde la legislación desde el aporte técnico del INTA para que eh, lo, lo, la agricultura familiar campesina indígena tenga acceso pleno a la tierra a, a, a la unidad de produ productiva seguramente el, el digamos el programa puede primero bueno habría que digamos avanzar en la reglamentación de la ley me uh -huh. parece sí. este, hay una en, en un artículo en la ley que habla de elevamiento de piezas para, digamos, para mejorar el acceso de de, esto, de este recurso eh, a los productores de la agricultura familiar campesina e indígena. Por un lado eso, por, pero por el otro lado también en el norte también hay problemas, los productores y las productoras de la agricultura familiar campesina e indígena también tienen problemas en torno al acceso, digamos, de la tierra y también del agua, eh, porque porque, bueno, ustedes saben que no solamente eh, la dificultad en cuanto a la disputa del acceso a la tierra, cuando, sobre todo en, en, en las zonas de ustedes, en el periurbano urbano, eh, la expansión de la mancha urbana atenta contra estos espacios productivos, ¿no? eh, también eh, ese es un tema, y en las zonas, en las zonas rurales, Muchas veces también la expansión de la frontera agropecuaria atenta contra estos espacios, digamos, productivos de la agricultura familiar campesina indígena. Uh -huh. En el sentido de que la problemática del, del tema de la tierra es en todo, digamos, en todo el país. Y para los pequeños productores, para la agricultura familiar campesina indígena, es mayor esta problemática. Creo que por dos cosas. Primero, por la falta de legislación. Y segundo, eh, y ordenamiento territorial Y tercero, porque a veces los caminos de la gestión Para acceder a esos recursos Son de muchísima, de muchísima complejidad ah. Entonces, eh, lo que lo que nosotros como institución Me parece tenemos que tener los recursos Y las posibilidades técnicas Para acompañar esos caminos de gestión ¿No? Para acompañar esos, esos caminos de gestión Por supuesto que las organizaciones de la agricultura familiar campesina indígena eh, plantean una y tienen y así debe ser planteos gremiales en torno a esto sí. pero nosotros tenemos que sí. acompañar esos planteos con propuestas técnicas bien eh, bueno está eh, terminando la nota Sandra eh, bueno estamos pasando un, un momento así complejo a nivel país eh, vos que tenés eh, ya muchos años trabajando ya desde el Prohuerta en diferentes áreas de, y programas de, de, de la institución? Eh, ¿qué, qué, qué, qué, ¿Qué le podemos decir al productor, digamos, que, que aparte de toda la población, la población en general, bueno, está, eh, estamos viviendo la, eh, la crisis, pero también el productor familiar quizás lo, lo, lo vea con más, eh, con más profundidad, digamos. ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay que hacer en estos momentos donde hay, donde la crisis no, nos golpea? A mí me parece, digamos, este, me parece que en un momento de la nota lo he dicho, uh -huh. no tenemos que perder de vista que los productores y las productoras de la agricultura familiar campesina indígena son sujetos clave para la producción de alimentos, para, digamos, este, proveer alimentos al país, no, al mercado interno. Uh -huh. eh, lo ha demostrado en la pandemia. Sí. ¿no? Eh, lo ha demostrado, digamos, en un sector que salió, digamos, a, a, a, a ponerse en este, en este camino. Y me parece que nosotros, como sociedad, tenemos que entender que este es un actor clave para la producción de alimentos y que necesitamos todo el Estado, ¿eh? el estado digamos, todos los niveles del Estado nacional, provincial, municipal. ...acompañar para el fortalecimiento de este de este actor clave para el sistema alimentario argentino. O sea, tenemos que eh, acompañarlos para que sigan produciendo, para mm. que cada vez produzcan más... ...para que esa producción valga, eh, para que puedan, digamos, a partir de esa producción... ...generar ingresos y mejorar su calidad de vida y fundamentalmente acompañar este proceso eh, a las familias a las mujeres rurales y a los jóvenes necesitamos que los jóvenes sigan estando en el sistema no entonces quisiera eh, a los productores que, que, que bueno nosotros como técnicos del estado estamos comprometidos no y comprometidas con esta con este con ellos a veces, a veces podemos, más que otras veces, pero siempre con el, mismo, con el mismo compromiso. Y bueno, y a disposición. Bueno, desde ese compromiso eh, que sabemos que es real, eh, bueno, tenés mucho trabajo para hacer y tenemos también dentro de la institución, yo eh, siempre digo que en este programa que soy parte del INTA, en, y estoy haciendo radio, pero soy parte del INTA, y bueno, tenemos mucho trabajo que hacer. Sandra, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, estamos en en contacto, en cualquier momento te volvemos a llamar y charlamos otro ratito o si venís para acá, para esta zona, te esperamos acá en el estudio. Sí, los voy a visitar cuando me vaya por ahí, los voy a visitar seguro. seguro. Y bueno, un abrazo enorme a los compañeros. Bien. Eh, que están en la en la radio y bueno a continuar con esta comunicación que es la única manera no de dar a conocer lo que se lo que se viene haciendo y a ah, no detallar. bueno te tomamos la palabra ¿eh? Eh, te tomamos sí, sí. la palabra sí muchísimas gracias no por favor gracias a ustedes pasaba Sandra Ledesma eh, trabajadora y coordinadora del programa nacional de agricultura familiar que empezó a implementar el INTA desde el año pasado, a fines del año pasado, y que este año recién empezó a, a funcionar realmente luego de la pandemia. 15, 35 000... Atando cordones. La voz, la voz de lo no que, que no se, no se ve. Tu herencia y tu raíz.